Muy buenas tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver las partes del Office 365, específicamente las partes del calendario de Office 365. ¿Cómo hacemos para ingresar a él? Pues muy, muy fácil. Lo primero es entrar al correo MEP.co.cr y este, en el correo map vamos a tener dos opciones para poder llegar al calendario. La primera opción es venirnos aquí abajo a este botoncito de acá, este acceso rápido, para entrar al calendario y la segunda opción es irnos a este botón de nueve puntitos que son donde están todas las aplicaciones y vamos a ver todas las aplicaciones y la primera que nos aparece es la de calendario por cualquiera de los dos podemos ingresar en calendarios vamos a dividirlo digamos en cinco secciones la primera sección es esta barra azul de arriba que en realidad la poseen eh, todas las partes de Office 365 pero nos va a ayudar mucho lo primero es, los nueve puntitos, recordar que ahí podemos ingresar a otras aplicaciones del Office 365. Esta opción de buscar, me va a buscar en todos los eventos que tengo del calendario. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver reuniones, yo solo pongo reuniones y él me va a filtrar eh, para que me aparezca en pantalla solo las reuniones que tengo en el calendario. Otras opciones que vamos a ver acá rápidamente es, por ejemplo, chatear por medio de Skype, eh, las actividades que tengo de mi día, las tareas programadas que tengo yo para el día de hoy que tengo que cumplir a ciertas horas, todo. Esta es eh, la configuración, en la configuración la voy a mostrar aquí rápidamente. Podemos ver temas, configuraciones de zonas horarias, entre otras, cosas más avanzadas. Ayuda, esta opción este, nos va a permitir eh, tener una ayuda sobre si algo no, no lo entendemos del calendario. Notificaciones o novedades, las notificaciones del sistema y por supuesto el usuario y las configuraciones que tiene él. La segunda parte va a ser la barrita que está abajo de esta azul, que es esta que tenemos acá que Es una barrita de, de, de vistas, dentro de otras cosas. El primer elemento de esta barra me activa y desactiva la parte izquierda. Está este panel izquierdo. Este nuevo es un nuevo evento para agregar en un día del calendario. El hoy me va a llevar siempre a la fecha del día de hoy. Eh, por ejemplo, eh, aunque yo me pase de mes. Con este botón puedo ir al mes anterior y con este botón al mes posterior. Siguiente. Con este botón puedo cambiar entre años y meses. Pero de una forma más, más ágil que hacerlo de mes por mes. Aquí yo puedo seleccionar un mes a la distancia. Igual si tocó hoy, me devuelve al día y mes de hoy. Esta opción de acá que, es, que dice mes en este momento son las vistas. Aquí podemos ver la vista tanto mensual como semanal, como semana escolar o como, o como por día. Por defecto él aparece mensual. Pero ya ustedes podrán manejarlo a gusto. Esta opción de compartir, pues me va a compartir el calendario que yo quiera con eh, algún compañero o alguna actividad para que sepan qué es lo que hay agendado eh, en esos días. Y el botón de imprimir, que voy a mostrarlo rápidamente, pues eh, para los que todavía les gusta ver esto en físico, pues tenemos la posibilidad de imprimir todos los eventos y pegarlos en la pared o en el lado de, la, de nuestro computador, etc. Eh, por mes, por semana, eh, por horas, depende de qué horas quiere usted imprimir. Y también por calendarios, que como vieron, eh, yo tengo varios ahí hechos. Perfecto. La siguiente parte va a ser este panel que antes escondimos, el panel izquierdo, donde lo primero que quiero que vean es que cada panel eh, o parte de este panel está dividido por unas flechitas. En este caso yo tengo cuatro, podrían tener ustedes más o menos. Pero esas eh, flechitas me permiten colapsar o mostrar, expandir las opciones. Esta primero es similar a lo que vimos antes en la barra de arriba, que me permite pasar por meses o eh, por años, okay, dependiendo de lo que yo quiera seleccionar. Luego tenemos, esto es parte de, esa, de esta opción de Rio, perdón, el agregar calendarios que me permite agregar más calendarios. Yo puedo ir subdividiendo esto para que cada evento eh, tenga sus propios colores y, y cada uno eh, alguna, algún nivel de, de priorización. Esta otra sección son calendarios que tenemos con eh, nuestros usuarios o que alguien me compartió para yo tener esa información y este también calendarios con grupos en los que yo estoy participando que puedo mostrarlos o no ¿Sí? si yo quito por ejemplo mi calendario pago, no me muestra todos los eventos que son de ese calendario así yo puedo tener alguna especificación mayor a eso perfecto, ahora vamos a pasar para, a esta parte central de este mi calendario que es específicamente los eventos o los días el calendario que es tan fácil como darle clic o doble clic y ya puedo crear un evento en ese calendario. Y pues él me muestra cómo estoy eh, eh, con, con mi agenda llena o desocupada Muy bien, lo siguiente de acá es ver el panel de la derecha. Este panel de la derecha es un panel que me muestra acciones de él y tiene esta flechita abajo que me permite esconderlo. O mostrarlo, esto es útil para tabletas o celulares que a veces no tienen tanto espacio como eh, el computador. Pero entonces, si yo me posiciono en un día que tengo eventos, él me va a dar con más detalles eh, qué eventos son o a qué me refiero. Bueno, me voy a posicionar en este, entonces me dice que son reuniones de diferentes eh, equipos de trabajo, desde de, de, de, de telepresencia, desde de de la vida o de alguna otra institución en la que esté eh, elaborada. Eh, esa sería toda la estructura de. Eh, del calendario de Office 365 y en, la siguiente, en el siguiente video vamos a ver ya cómo se trabajan estos elementos, cómo se agregan, cómo se usan muy buen día para todos, nos vemos pronto